Y bienvenidos a Danse, el canal donde aprende matemáticas de manera fácil y simple. Y todas las ciencias afines a ella. En esta clase veremos todo lo que tiene que ver con tablas de frecuencias básicas. Veremos los conceptos de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Cómo se llena una tabla de frecuencias de una manera organizada para posteriormente desarrollar un histograma de frecuencias. Pero hoy solo nos concentraremos en sacar la tabla de frecuencias. Vamos a mirar entonces cómo se hace. Tenemos el siguiente problema. Se pregunta a los estudiantes de grado sexto cuántos minutos diarios dedican a lectura. Tenemos los siguientes valores. Los minutos diarios que se les preguntaron a los estudiantes de grado sexto. Y esta es nuestra tabla de frecuencias. Como primero vamos a definir cada uno de estos parámetros. X se le conoce como la marca de clase. Y los demás serían, aquí ya podemos ver todos los parámetros, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y por último la frecuencia relativa acumulada. En algunos casos, a este F se le llama también como HI, es una forma también de llamarlo. Se le dice HI, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, esa también se le conoce como un, en vez de H, HI, o sea que ambos son válidos, o F sub R, o H sub I, F sub r y H sub i. miren que ambas son en mayúscula y acá ambas son en minúscula. Entonces vamos a empezar a realizar el conteo, primeramente miremos, tenemos los siguientes minutos, vamos en un orden. Entonces, la primera marca de clase sería la menor cantidad de minutos diarios, que en este caso serían 15. Entonces, 15. Después, miremos el orden. El que le sigue sería 30. Después de 30 estaría 45. Y de 45 estarían 60. Esas serían las marcas de clase representativas en la cantidad de minutos diarios que se les preguntaban a los estudiantes. Ahora vamos a hallar la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Vamos a empezar a contar los valores que se repiten de esta marca de clase. Y así sucesivamente con cada una de ellas. Empecemos con la primera. Para 15 minutos diarios empecemos contando. Entonces, lo ideal es hacerlo en orden. Entonces miremos, aquí tenemos uno. Entonces vamos a seleccionarlo. Hay 8 personas que leen 15 minutos, entonces vuelven acá, número 8. Ahora vamos, hacemos lo mismo con 30, para diferenciar le voy a hacer X. 30, acá tenemos el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Contemos de nuevo. 3, 5, 6, 7, 8, 9. O sea que 9 niños leen en 30 minutos. Ahora miremos de 45. Voy a hacer en este caso cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5. En total habrían 5. Por último miremos los de 60. Le vamos a hacer a 60 asteriscos para diferenciar. Entonces 60 habría 1. 2, 3, no hay más, miremos de nuevo, 1, 2 y 3. Contemos la cantidad de personas, como son 1, 2, 3, 4, 5 filas y tenemos 5, 5, 15, tenemos 25. Entonces, 25 personas en total. Entonces acá habrían 25. Ahora, vamos a hallar la frecuencia relativa. ¿Cómo se halla la frecuencia relativa? Aquí nos podemos apoyar. Son divisiones entre la frecuencia absoluta dividida por el total. Entonces, voy a ser 8 dividido 25, 9 dividido 25, 5 dividido 25 y 3 dividido 25. Nos quedaría la siguiente forma. Entonces empecemos, no voy a apoyar de la calculadora, 8 dividido 25 esto da 0,32, lo ponemos acá, hacemos lo mismo, 9 dividido 25, 0,36, 5 dividido 25, 0,2, y 3 dividido 25, 0,12. Para verificar que estamos bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar todo esto y el total nos tiene que dar 1. Entonces 0,32 más 0,36 más 0,2. Vamos a hacer la operación, esto nos daría... 2, 8, 10, llevaría 1, 7, 8, 9, 10. Esto nos quedaría 1. Y estaría bien porque el total es como decir, el 100%. Si me da la unidad, estamos muy bien. Ahora, continuamos con la frecuencia, ab, eh, eh, frecuencia absoluta, pero acumulada. Entonces, acá lo ideal es llegar y partir siempre la misma frecuencia. ¿Pero qué frecuencia? La frecuencia absoluta. Este mismo valor lo pongo a este lado y empiezo a hacer sumas de forma diagonal. Entonces, este 8 lo voy a sumar con este 9. 8 más 9 nos da 17, entonces ponemos acá 17. Hacemos lo mismo, 17 más 5, 22, 22 más 3, y esto nos da un total de 25. Este valor tiene que ser el mismo que se encuentra acá. Si este valor está bien, igual a este, estamos perfectos. Ahora, por último, nos está haciendo falta la frecuencia relativa acumulada. Aquí volvemos, pero nos apoyamos de la frecuencia relativa que obtuvimos, porque tiene que ver con los porcentajes que hallamos anteriormente. Entonces, hacemos la misma regla. Ponemos el valor que está acá, el primer valor de la frecuencia relativa, y hacemos lo mismo, sumamos en diagonal: 0,32 y 0,36, eso daría 0,68. Quiere decir que obtuvimos bien nuestra tabla de frecuencias, quiere decir que esta frecuencia relativa. ...con bueno, esta frecuencia relativa absoluta... ...relativa acumulada... ...nos está dando bien... ...entonces recordemos los parámetros... ...recapitulemos... ...marca de clase... ...frecuencia absoluta... ...frecuencia relativa... ...frecuencia absoluta acumulada... ...y frecuencia relativa acumulada... ...de esta manera... ...se resuelve una tabla de frecuencias... ...para valores... ...en los cuales la marca de clase... ...está definida... ...en un posterior video... Veremos, veremos cómo se desarrolla un histograma de frecuencias, tomando en cuenta estos datos que ya obtuvimos. De esta manera concluimos la parte de.